La fiesta elegante en la gran ciudad Lucia juvenil Con su vestido de seda y lindo collar Cuando la miré Noté que no me dejaba de analizar Como si fuera novillo Que el matadero se va a llevar Me dijo doctor a darse cuenta si yo era un profesional Yo le contesté Perdóneme pero tengo yo, algo que un profesional quisiera tener Que son dos carros, una van tan pegadas o en el corral Cuando escucho mis palabras sentí que ella se estremeció Y sin besarlo dos veces enseguida me invitó a bailar Yo sé que ella se pensaba este regalito, ¿quién me lo envió? A este negrito, corral. Navidad, y la Navidad es propicia para el amor De ese amor los dos Comenzó nuestro romance una madrugada Vieron pica flor, Ella una casa fortuna muy especial Y en el amor y la guerra Todas las armas hay que utilizar Cuando amaneció Me dijo muy pronto que quería conocer mi tierra natal, la finca con corrales llena de ganado. Yo le contesté, aquí el que pone los callos nomás soy yo Y apúrate porque tengo que devolver el carro que he prestado Pensé que se enojaría pero que va no se disgustó. Mi dibujar en sus labios una sonrisa muy especial Me dijo es una experiencia que a mí me va a servir de lección pero lo que te aseguro es que a ti jamás te voy a olvidar, sabrosas. Y ella no me olvida. Me agarró el gustico. Me gustó el negrito. La freyó el negrito. Sigo siendo pobre. Ya me sé muy rico. Le gustó el negrito. La el negrito. Ahí la freyó el negrito. compa, Ahí cayó el negrito.